Saludos, soy Israel Banker y en esta hora les quiero mostrar un pequeño truquito para que nos facilite el trabajo en Excel de por vida en caso de que nosotros queramos llenemos estamos llenando datos en una en y filas y por y, y llenemos un dato aquí por error no lo habíamos llenado acá y la operación nos puede quedar mal porque nos falta ya que nos faltan datos y ya que a veces esto en Excel es mucha información entonces con este truquito ustedes pueden omitir cualquier error entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a hacer que CELACA nos diga que faltan datos O sin datos cuando nos falte una de estas dos O que nos diga que hay datos cuando las dos estén completas Listo Entonces vamos a crear un pequeño código aquí Vamos a presionar tecla CHI ma -ma Signo igual Y vamos a escribir sí Por lo general para iniciar esta, este tipo de, de, de eventos Se necesita Siempre escribimos sí Y abrimos eh, comilla No, perdón, paréntesis Entonces, vamos, a, vamos a, en este caso vamos a hacer uso de la tecla Y o Y, como la quieran llamar Solo lo vamos a hacer con ella Y después vamos más adelante vamos a aprender con otras teclas eh, con, otra, con otros símbolos O con otras letras Listo, entonces en este caso Vamos a abrir aquí Y vamos a decirle como Vamos a hacerlo en la, te en la columna D y en la columna E. Entonces en este caso eso sería la fila 2 de la D. Miren, de es la D, entonces sería la 2. Listo. Entonces vamos a decirle que si en la D2... Vamos a ponerlo que si es diferente... Que si el valor que está en la D2 es diferente a 0, Que si el valor que está en la E2... Vamos a decirle que si sí es diferente a cero Si sí es diferente a cero es porque si sí hay datos, ¿cierto? Entonces, que nos diga? Vamos a finalizar esto aquí Porque ya no, no, no vamos a escribir más código Miren que ese es el código total Ya no necesitamos más código Simplemente vamos a ponerle el texto que nosotros querramos que salga Cuando falten datos Entonces, en este caso Vamos a abrir comillas aquí para escribir el texto entonces vamos a decirle que si son es diferente a, a cero entonces vamos a decirle que con datos y comillas y finalizamos allí de lo contrario que nos diga que no hay datos entonces le vamos a poner aquí que sin datos simplemente sin datos pero me faltó me faltaron las comillas aquí al inicio vamos a ponerla allí comillas y aquí vamos a finalizar con un paréntesis y cerramos allí y miren que de una vez aquí nos dice que, que, que están sin datos miren sin datos porque aquí no hay datos ni aquí hay datos entonces vamos a poner Vamos a poner 22 aquí, 22 aquí con datos. Supongamos que no sea que usted diga no, pero es que yo no lo quiero con, con, con números, sino con eh, nombres o algo así. Que por ejemplo, aquí vaya el en, en, en nombre de la persona y aquí el apellido, ¿no? Entonces, supongamos que yo aquí escriba Banguera eh, o Isra y acá debe de ir Banguera. Aquí tiene que salir con datos, entonces vamos a arrastrar la fórmula a todos aquí hasta aquí miren que aquí me sale que con datos, con datos porque aquí hay datos y aquí hay datos miren que solo funciona con eh, número porque acuérdense que aquí en la fórmula le, eh, el, el, lo, que, lo que le estamos diciendo es que si el valor es diferente a cero o sea diferente a esto que está aquí entonces si aquí escribimos 4, 4, 4 y acá un 4 nos va a decir que hay, que hay datos, automáticamente los detecta. Miren que aquí. Y si aquí escribimos 4.4, sin datos. Pero si escribimos aquí cualquier cosa, con datos. Si yo escribo aquí eh, a, amor. Supongamos que es amor. Bueno, supongamos que es un nombre y decimos que tiene 44 años, con datos miren que aquí sale que con datos y los que no tienen datos, pues sin datos obvio, ¿no? entonces eso es lo que les quería mostrar es un detalle es algo basta se ve bastante sencillo pero en, en cuando se trata de mucha información es una gran herramienta y lo otro es que el código no es necesario que lo estén haciendo miren que apenas arrastran y les va a funcionar en todas partes de hecho lo pueden copiar, pueden modificarlo como quieran y ya, miren qué tal qué tan sencillo es eh, porque el código solo es esto desde la y hasta aquí, ya lo demás es solo texto que uno agrega. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que me hayan entendido. Y hasta la próxima. Y nos vemos en el próximo tutorial. No olviden de eh, compartir el contenido en las redes sociales. Chao.